Mami ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar ir al cine con mis amigos? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? No sé, a montar caballo quizá